Tengo aquí un archivo generado en GIMP en modo RGB con dos capas en las que he colocado un texto diferente en cada una para construir un GIF animado. En este caso yo he usado para construir este archivo dos colores de esta paleta eh, que es de GIMP. Lo primero que voy a hacer es desde imagen modificar el modo de color y cambiarlo a modo indexado. Aquí voy a elegir la opción generar una paleta óptima y le voy a pedir una paleta del máximo de colores que permite, indexado, que es 256, le voy a dar convertir. Ahora sí, voy a pedirle que exporte mi archivo en formato GIF. Para eso le voy a dar un nombre y en este caso voy a hacer referencia a los 256 colores de la paleta. Para elegir el formato, recuerden que venimos acá y seleccionamos el formato GIF y le damos exportar aquí yo he configurado el que se exporte como animación con un retraso en este caso de 400 milisegundos y he tildado estas dos opciones y ahora le voy a dar exportar muy bien voy a revertir el cambio de modo de color con control z y entonces voy a volver a modificar ahora el modo de color a indexado pero en lugar de elegir la paleta con el máximo de colores voy a elegir una paleta de dos colores porque en mi archivo yo usé dos colores y le voy a dar convertir en este caso aquí ya empiezo a observar un deterioro en los bordes es decir al cambiar a una paleta de dos colores los bordes se ven algo cerruchados de igual modo voy a exportar como y voy a pedirle que guarde este archivo con el nombre de dos colores.gif voy a respetar la, las mismas características con que exporté recién y le voy a dar a exportar nuevamente voy a revertir con control z ¿sí? Y voy a volver a cambiar ahora el modo a indexado, pero voy a elegir una paleta de 8 colores. Y le voy a dar convertir. En este caso ya no se observa el deterioro en los bordes que se observaba recién. Voy nuevamente a exportar y voy a guardar como 8 colores. Con los mismos parámetros le voy a decir exportar. Ahora voy a comparar los tres archivos que he obtenido. Aquí tengo mis tres archivos. Fíjense, el que exporté con una paleta de 256 colores pesa 8 KB. En tanto, el que exporté con una paleta de dos colores pesa solo 3 KB. Si le hago doble clic, tengo mi GIF animado con unos bordes bastante serruchados, muy deteriorados. Si abro el más pesado, los bordes se ven muy bien. Y si abro el intermedio, fíjense que este que tiene una paleta de 8 colores pesa aproximadamente el 60% de lo que pesa el que tiene la paleta 256, los bordes se ven perfectos. Esto es porque el algoritmo eh, con el que he guardado aunque yo no haya tildado que haga un difuminado aprovecha el resto de los colores de la paleta para hacer un cierto difuminado en las fronteras entre un color y otro y eso es lo que hace que se mejore la nitidez de los bordes no obstante la reducción de peso es importante esta reducción de peso si nosotros indagamos aquí en propiedades vamos a ver que no se debe a una reducción en la profundidad en bits porque sigue siendo aún en el archivo que fue guardado con una paleta de dos colores se sigue guardando con 8 bpp de profundidad en bits la reducción de peso se debe a que el algoritmo con el que comprime GIMP de forma automática es más eficiente cuantos más colores repetidos hay en el archivo y en este caso al haber asegurado una paleta de dos colores entonces había más píxeles con colores repetidos por eso es más eficiente al comprimir esto entonces lo podemos tener en cuenta cuando tengamos que generar un GIF y tengamos restricciones respecto al peso máximo que este puede tener